Cobertura total Semana Santa Telenor 2018. Miren señores, nos encontramos a la ribera del río Calla, en un derrumbe que estos señores atenta contra la vida, amenaza contra esas viviendas que están aquí ubicadas a la orilla de este río. Este es el sector, se le conoce como Pico de Cotorra, eh, el Pico de la Cotorra. En estos momentos nos encontramos por aquí eh, con los miembros de la Defensa Civil, nuestro amigo Gabriel Taveras. Eh, el joven infante también, miembros del cuerpo de bomberos aquí en San Francisco de Macorís, quienes han venido a supervisar esto que representa un peligro para esta persona, ¿verdad comandante? Sigue activo, sigue activo el peligro, ya que hay ciertos tubos que están mojando la zona del terreno, por eso se dio al, al empaparse de agua se dio, se dio el terreno y, y la mata cayó y, y, y van a seguir los deslizamientos hasta que los tubos no lo pongan que que desemboquen directamente en el río. Mientras estén cayendo por aquí, va a seguir pues hay, hay, vivienda en peligro si lo dejan que sigue así. ¿Esos tubos procede corresponden a que son desagües o qué? Hay desagüe, hay otros que son. Hay, de, hay desagües hay desagüe y tubo y tubo de.. Y de agua potable, pero ¿qué sucede? Hay tubos de agua potable que a veces que a veces se desempatan. Entonces, y por eso procede a empapar el terreno y por eso hay deslizamiento de terreno. De manera, comandante, el trabajo que ustedes han venido aquí a supervisar, ¿en qué consiste principalmente? Bueno, lo que consiste es que en estos momentos ya nosotros tenemos una unidad de camino que va, que va a picar ese, ese árbol, ¿para que Para que no haga, no haga contención, ni haga represa y, y el terreno siga cediendo. Inmediatamente, si viene cualquier agüita, es decir, al picarlo, ya va a coger su rumbo en el, en el camino de, de, de drenaje del río. Bueno, muchísimas gracias, comandante. El... ¿El Teniente Coronel Cosme Gabriel. Teniente Coronel Cosme Gabriel, del Cuerpo de Bomberos, muchísimas gracias, Junior. Vamos a ver a este señor que reside por aquí en la zona, ¿verdad? ¿Usted cómo se siente, mi don, con este peligro? Yo me siento grave porque aquí hay toda la agua que hay en los tubos. Los meten para pa, pa, pa abajo para que nos, nos derriquen el sol a nosotros que hoy vivamos. Porque son unos base de lo que hay. Bueno, ¿el nombre suyo es? Bueno, Antonio María Correa. Bueno, ahí está la reacción por parte de este hombre que reside aquí en este sector Pico de Cotorra, a la orilla del río Calla, aquí en San Francisco de Macorís. Miren, vemos las imágenes una vez más. El gran peligro que esto representa y ya eh, los bomberos, de San Francisco de Macorís, se han presentado a esta zona para evaluar y principalmente cortar ese árbol gigante que ha caído y ha provocado que aún se incremente mucho más el suelo en este derrumbe que amenaza, repito, con eh, el colapso de estas viviendas, principalmente estas que se encuentran aquí, como vemos las imágenes, mírenlo aquí señores, eso representa un gran peligro, eh Aquí está ya, mírenlo aquí prácticamente, y a pocos, a poco ya para colapsar también la vivienda aquí en Pico de Cotorra. Cobertura total, Semana Santa, Telenor 2018. Continuamos. Sí, ya ya.